Hola, soy Concha y en nombre de todo el equipo de Fernando Moreno quiero desearos muy felices fiestas y un próspero año nuevo 2023 y aprovechar la ocasión para invitaros a visitar nuestras instalaciones en San Pedro de Alcántara. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!